Bienvenidos y a esta su nueva casa de estudio. Por los próximos tres años, tendrán el orgullo de pertenecer a esta gran institución universitaria. Durante este tiempo se enfrentarán a grandes retos, los cuales pondrán a prueba su capacidad, tanto física como intelectualmente, pero con tenacidad lograrán superarlos. En mi caso, como pueden apreciarlo, para abrirme camino en la vida, yo tuve que trabajar y estudiar. Si alguno de ustedes quiere intentarlo, yo le diré que no será tan sencillo, pero no imposible. Puesto que yo puedo decir a mucha honra que logré mi meta. Así como tú puedes hacerlo. Y bueno... Sin más que decir, bienvenida generación 2018 y mucho éxito. ¿Qué les parece si ahora nos dirigimos hacia su nueva casa? Pero bueno, no puedo ir vestido así. Así que déjenme cambio. Excelente. Bueno, ya estamos listos para irnos. Y bueno compañeros, lo dicho, dicho está, llegamos, ahora esta va a ser su nueva casa, y bueno, ya nada más me queda decir de mi parte, mucho éxito, échenle muchas ganas, y bienvenidos escacheros.